Que yo vivo levantándose a las 7 para buscar el efectivo. Hablándote agresivo, ya tú sabes el motivo. Trata tra, como lo mono haciendo su operativo. Que hacer fila, tu mente no maquina lo que la mía máquina. Estamos maleta mientras tú estás llena tamo adelante, abusando pila, Pa' tener que llegar, no tiene que hacer fila. Tu No. Tamo adelante, abusando pila, pa tener que llegar no tienes que hacer fila. Tu mente no maquina lo que la mía maquina. estamos maleta mientras tú estamos chila tamo adelante, abusando pila, pa tener que llegar no tienes que hacer fila. ¡Va!